Me puse mi mejor short Un nombre italiano escrito en la correa Los diamantes brillan con la combis nueva. Y me suben la nota cuando la canción suena Te estuve buscando pero no te encontré Necesito tu número que alguien me lo dé. Es que quiero enseñarte un par de cosas que sé Dame tu location para caer de una vez la de diablo con mi zoom. La plata más gato, la ropa más pato, la marca más trato, nuevo mil contrato, cano y lo reparto. En pedazo exacto no se me hunde el barco, tráfico y no soy narco. Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes, solo comen pasta. Tengo mi gente diciéndome basta, modo shinobi y no erro canasta. Que se joda el sistema de gasta, el esfuerzo se gana y agusto se gasta. Estaba más bajo y ahora estoy en hasta. Si no se corren el tuco la plata, me voy a poner más borracho que nunca. Me fui pa' shipbench y me gaste la funda. Le escribo una barra mi abuela difunta. Angeles me lloran mientras que me apuntan. Los estoy bloqueando que cambien de ruta. No dio su cara, mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta. Este funeral voy negro como Venom Comido del top, soy adicto al veneno Soy 4x4, soy todo terreno Me dicen las bestias, para esto soy bueno Sé frontear, pero no exagero Llega a 100, vine desde cero Dólares desde el extranjero Y sé que quieran ser rapero la placa, la gato. La me marca más me marca más trato, nuevo mi un contrato, gano y lo reparto, siempre pedazo exacto, no se me hunde el tráfico trafico y no soy narco. Me voy pa' Miami, me queda cabrón, me fui para España, me queda cabrón, me voy para Italia, me queda cabrón. Uh. Es que soy un cabrón. En esta liga yo sería Lebrun. El, el equipo más chico, lo sé que campeón. Ya van cinco años que fresco que estoy. Algo que parezca más viejo que yo. Querían que quiebre, querían que enferme, me puse más fuerte, me puse más jefe. Me puse perfect, que me puse para el pelo diamante, viví la zapa con se Me ven creído que soy argentino. Si ven mi ropero, parezco italiano. Cuenta más alta que Montes Andino. Si tengo más fe que todo el Vaticano, llevamos todo por eso venimos. La ropa, los pulos, los kilos, los gramos. Le di 360 la vuelta al destino, subilo, lo logramos. Mi chica también usa Jordan. Y le gusta pasear en la alfombra. Y le gusta dejarlo a la sombra. Fogda, lo tuyo a lo mío no lo nombra, en la zappa tengo un par de cobras, le cantó a la Sandra como tonda. espero que Cañen me responda, y lo mío espera en otra ronda. Fogda, that, mi como un es esa prueba tres bala, bowling, la liga soy dos y en estamos bien, estamos trendy, con par de compro un Bentley, si me tiran no me ofendí. llego al hotel y no le gusta el humo, el duco, you know Ya supiste, mami Espero que hayan disfrutado Temporada de reggaetón Temporada de diablos con mi Zoom Y El que habla con las manos rompiendo.